Esto es Lens el único podcast de cine que odia la Navidad. Get ready. Lights, camera, action, Esto es Lens Blur. Corrección. La Corrección. El único ah, no. podcast de cine que cuenta con un miembro que odia la Navidad. No, también Mario, Mario también la detesta. Mario, así, que Mario, Mario no la ¿Cuándo ha dicho que odia la Navidad? Aquí el único que odia la Navidad eres tú y solo porque te, te da envidia que, no, que sea no. mucho más importante que tu cumpleaños. No, no, no, ahí eh, sí, ahí sí, estoy completamente de desacuerdo. Todo el mundo se acuerda de mi cumpleaños. Uy, sí, ¿cuándo sí, es? Sí, ya, ya, ya, me voy. Sí, ya, ya. <risa> Oigan, hablando de Navidad. Sí, hablando de Navidad. ¿Y sí, cuándo hombre? es? Sé que es por estas fechas, pero ¿cuándo es? Eh, en la Navidad, el 25. No, tu cumple. <ríe> también, también, también. Ah, ok. También, así sí. no lo olvidas. Muy bien. <ríe> me es que, Alex, no, no dice, hablando bien. de la Navidad, no, es que Alex, hablando de la Navidad, dice por ciento, ¿cuándo? Dice que es por estas fechas. <ríe> Yo creo que hablas de la Navidad, hubiera estado mejor. Ah, mira, saludos a Octavio no, te, Moreno. Te, te me estaba troleando un poquito. Hola a B, Red, a Saludos hola a todos Red, los que nos están escuchando. Sí. Oigan, ¿ya sí. vieron Hawkeye? La, la nueva serie de Disney sí. Plus. Totalmente. Llevamos tres capítulos muy buenos, ¿eh? La verdad me impresionó. A mí me la está, está gustando historia bastante. Historia. Incluso sí. Raúl que despotricaba y decía que por qué de la Navidad. ¿Qué? Y no sé qué. Ah, bueno, esa es pero otra la, cosa, pero la, la historia. está buena. Pero no ha tenido buena, nada ves. que ver con Navidad, bueno, salvo que quiere llegar a Navidad ya, pero... Pues de eso se trata la serie, que quiere llegar a su casa para la Navidad. <risa> por eso, no, yo lo claro único que, que no. dije es está muy buena. Bueno, es una subtrama que está ahí. Exacto, una subtrama impuesta ahí por la temporada o por lo que sea, que la verdad está. ni va ni pues viene. Es parte de la, es un parte de la serie ya, ¿cuál es el problema? Oye, y ah, a, pesar, a pesar de que al parecer está buena, está teniendo bajo audiencia ¿no? respecto a los otros contenidos del año que tuvo Marvel. Yo creo que esto responde a lo que la misma serie hace burla. no o sea En los tres capítulos que hemos visto, sin dar spoilers ni nada, eh, se hace mucha referencia a que es el Vengador menos famoso no o menos popular y hasta le hacen estas bromas de deberías de usar otro traje o, o, o, o un tema de marketing. Y se ve reflejado en la serie, o sea, no es lo mismo que te digan, vamos a sacar una serie de, este, de Wanda y Visión y de todo este relajo del multiverso, ¿no? a que te digan, vamos a sacar una serie de Hawkeye en Navidad. Uh, llama menos, la verdad. O sea, sí, imagínese, o sea, <risa> Sí, dilo, dilo. No, pues, o sea, Hawkeye, pues, la, la razón por la que tiene una serie es porque no alcanza para tener película, desde, desde ahí empezamos, ¿no? Eh, ahora, ¿Sí? a mí la serie sí me está gustando, sí. y me está gustando mucho más que, por ejemplo, Falcon and the Winter Soldier. A mí Exacto, también. Y eso está raro, ¿no? Eh, hablando de, de digamos, la, las otras series importantes de Marvel, Loki es la más popular de todas, y eso sí lo entiendo perfectamente. Creo que es de lo que se hablaba. Incluso eh, me extraña que Falcon and the Winter Soldier esté más an está antes que WandaVision, pero ahí tal vez por el final la mandó hasta dónde el lo último. Eso? Incluso What If es más famosa que, bueno, está siendo más popular que, que Falco y la verdad, What If, yo no, no había muchas personas hablando eso, de ella. Eso, eh, a ver, espérame, espérame, espérame, eso es falso. Según, ¿Qué? o sea, según los números de Disney Plus, la más vista ha sido WandaVision, después Loki, después Falcon and the Winter Soldier. Ah, no, aquí Soldier. estamos hablando de los primeros capítulos, o sea, de inicios, de premieres de serie. Ah, ok. O sea, cuánta expectativa hubo. Entonces, digamos que la que mejor inició fue Loki por el hype que creó, después Falcon and the Winter Soldier y después ya está en tercero WandaVision. Bueno, Vision. es que a mí, a mí sí me suena lógico ¿No? que en los primeros capítulos, por ejemplo, Falcon and the Winter Soldier haya estado más mm. arriba, porque justo venía de una gran serie que fue WandaVision, que a todo el mundo le gustó, y que entonces este, Uy, sí. traía como ese empuje, ¿no? Ya después todos vimos que era una aburrición, pero... Bueno, no, no era o... tan aburrida No, o, o sea, tal no vez empezó bien el eso, hype. tampoco tan mala. Sí, mira, tal vez empezó bien el hype, porque la verdad, si sí estábamos pues metidos ¿no? en la serie, pero también yo recuerdo algunos que decían que porque era el formato así, que de serie antigua. Yo me acuerdo, yo sí tengo dos personas que no les gustó ese, ese formato sí, que que que querían y ver y Marvel. Y dos personas son las que no les gusta la Navidad. Y que no, les gusta la no, no, no. A sí les gusta la Navidad, no, no, no. Sus dos personas, que sus ¿sus sus claro personas claro que no. son su reflejo no. y su segundo nombre, ¿no? No, no, no. <ríe> mis, no es, es ni los pongo en mis números. No, aquí estoy pensando de dos amigos, o sea, dos amigos que ellos les gusta el formato Marvel y y como no vieron eso en WandaVision, no les gustaban esos dos ah, pero claro que sí, está, eso, está ahí voy. el formato Marvel en WandaVision, solo que empezó diferente Por eso, pero ya eso al final, fue lo que, sí, lo que sí, sí. ayudó a crear sí, pues, tanto... eh, sí, sí, sí. Yo siento yo que había muchos eh, muy acostumbrados, ¿no? A todo lo que fueron las películas y eso, y ya que llegó como esta especie de reinvención de contar una historia de Marvel a través de la televisión, ¿no? Para una serie, pues como eh, que A mí se muchos, me hizo genial. De, yo lo dije. Aparte, claro. yo creo que las series de Marvel tienen un Pequeño agregado, un condimento extra que es que presentan nuevos personajes, ¿no? Entonces, gran, por gran. ejemplo, en, en, en, en WandaVision, pues vimos otra vez a Darcy, vimos al Visión Blanco, vimos a Ágata, este, vimos a los hijos de, de Wanda, que en los cómics forman parte de los Nuevos Vengadores. En Loki, vimos a Sylvie, a Kanga el Conquistador en su versión esta a de el que permanece, a Mobius. Y en, en Falcon and the Winter Soldier no, no, no nos presentaron personajes relevantes o que por lo menos Solo a la niña que hace bullying relevantes. en Los Simpsons. Sí. Ah, ¿Cómo no? ¿Y ¿Cuál niña que hace ¿Cómo bullying ¿Cómo se llama? En Los pues la feliz roja que sale en un capítulo de Los Simpsons como de la temporada <risa> no, 15, bueno. no me acuerdo. No, esa villana no fue la verdad, Alex. No existe pero bueno. Ella, Alex. y a, y a, Y algo a que ver. podría motivar a, a ver Ah, y a US ver Agent, Hawkeye. ¿no? Este es importante, Leo. Y US Agent es importante. Un mm, poquito. <risa> No, bueno. quién es ese? Ay, ¿quién el es ese? el nuevo Capitán, Capitán América, América falso. América. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero, pero algo que podría motivar a ver Hawkeye es que va a presentar personajes, por lo menos uno que a mí me llama muchísimo la atención. Sí. Bueno, dos, obviamente, ¿no? Kate Bishop, Kate Bishop como la nueva claro. Hawkeye. Pero, pero King Ping, Ya, Exacto. ya el ver a King Ping en el universo cinematográfico de Marvel. Como pues. ¿Ya salió Kingpin? ¿En qué momento? Es que es eso, Alex, te iba a decir... La ¿Qué? ¿No te diste cuenta? Veces, si sí, no. ¿No Dios sabes mío? quién es ¿Cuál? el tío de Echo? ¿No sabes quién es el tío de Echo? Alex ¿Quién es Echo? No, bueno, la sorda. ¿Has visto la serie siquiera? ¿Eh? ¿De cuál serie estamos hablando? Ya me perdieron completamente. ¿De, Hawkeye? ¿De Hawkeye? Ah, pero pues sí, a ver, he espera, visto ¿qué Hawkeye? capítulo? Entonces, ¿cómo dicen vas? que quién es Echo? Echo. Exacto, quién es Echo? ¿Quién es Echo? La sorda, te estoy diciendo. La muda, más bien. Bueno, muda sorda. Sordo-muda. Ah, entonces no has visto el ah, tercer vale. capítulo. Sí, ya vi el tercer capítulo. la, pues la, la mala, la, la jefa de los Ajá. Ah, de, claro, perdón, sí, sí. ah, esa no, sí, se llama de hecho esto. vi al papá que era pelón y sí pensé que era Clint Ya lo o sea, olvidé. El papá no sí. era no, pelón, el papá, el papá tenía no una trenza pelón. hasta Ah, no, el papá, mataron, el papá lo mataron, al papá lo mataron. Ajá. El que le, el que la va a ver pelear sí, sí, sí. y le dice Sí, sí, perdón, sí ya me acordé, Discúlpenme o, me Bueno, de ti, Alex porque suele ser el más fijado de los Es que estaba buscando la foto de, de la niña bully de los Simpsons para mandárselas por WhatsApp y No, bueno. Bueno. Pero ya la tienes en tu WhatsApp, Leo. Ah, bueno, ya la mando. Bueno, <risa> Me quitaba el sueño. En los cómics, bueno, el tío de Echo es Kingpin, King, y suena okay, okay, que okay. puede ser el mismo que salió en Daredevil. Oh, yeah. Sobre todo actor. con la noticia que acaba de confirmar claro, claro. Kevin Feige, ¿no? que ya confirmó sí. oficialmente, ahora en un tour de medios de Spider-Man, Kevin Feige, productor ejecutivo de todo Marvel Studios, confirmó que Charlie Cox, el actor que interpretó a Daredevil en las series de de Netflix, regresará a interpretar a Daredevil en el universo cinematográfico de Marvel. ¿Será que lo anunciaron ahorita porque es un spoiler de Spider-Man que ya se iba Espero a sí. filtrarse? No <risa> hablan? Mm, sí. Puede ser, eh. la verdad puede ser, yo sí creo que puede salir, aunque eh, él dijo, sí lo vamos a ver, pero sí enfatizó mucho en, eh, no se imaginan cuándo, o sea, como diciendo, ustedes esperan verlo en Spider-Man y no va a ser así. <risa> pero a quién, ves, quién sabe, a lo mejor guiño, va a ser guiño. ahí en Hawkeye. bueno, quién sabe. Pero sí. madre, qué, a ver, entonces entonces cuál sí. es la razón si están pasando a cosas ver, tan interesantes por qué le está yendo mal a Hokai? Ah, yo tengo una personal y esta sí ya puede ser, lo que ustedes me digan porque sé que me van a reventar con esto, pero es obvio que no soy el único que piensa igual y que ya está hasta la madre de cosas de Navidad, al puestas a lo güey. Y por quererla poner con cosas de Navidad Miguel lo acaba de decir, ni siquiera tiene relevancia que sea Navidad en la serie No tiene nada, gente... ¿Qué no tiene que, nada ver que, que, que ver no tiene nada que ver Exactamente a ver. Hay, algo de hay, quienes decimos, hay quienes más exagerados que yo dicen que hueva y le cambian Porque creen que ¿Pero es qué hueva especial es? de Navidad tres, Han mencionado la Navidad tres veces en toda la serie Pero la ahí ves los, ves los arbolitos los, los Pero ¿y qué es eso que tiene que ver? O sea, tú, es más, tú mismo lo has dicho Simplemente la serie está sucediendo en la temporada de Navidad No es que tenga nada que ver la Navidad no hemos visto a Santa Claus, ni a Frosty, ni a los renos. ¿Qué? No, ya o sea, por sí, eso. está sucediendo en esta es temporada este del el año. es tan ay, absurdo como no, decir... No. Ay, no, pues es que eh, vi que en Walmart ya pusieron adornos de Navidad, entonces ya no voy a ir al súper de aquí hasta febrero. Bueno, porque hay pues, personas pues, exageradas que son así, pero vean... cómo no, ¿no? estás diciendo? <risa> no, yo, yo, lo, yo lo estoy pensando en mí, pero todavía ha subido más a la exageración. No, pero por, pero eso, verdad, ¿por qué alguien le va a dar hueva a ver la serie porque sea de Navidad? Porque ya están hasta productos de Navidad. Si realmente no es cierto, o sea, la serie está simplemente... Situada en un en ese momento del año, o sea, si fuera verano, me dirías: Ay, no, metieron el verano ahí a la fuerza, qué porquería. No, o no sabe, la... pero, exacto, por favor, pero el verano pero sí puede ser otra cosa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si sí te remite de alguna manera, como a la época, o sea, es inevitable. Sí, pero no, no te da hueva, Mario, no, no lo apoyes, Mario. No, como si ves a alguien en el traje de baño y dices, malísimo. no, esto me está remitiendo a la playa y al verano, qué basura. Ay, es que es otra no, cosa, Alex, aquí no Navidad, tiene nada que ver. villancicos o sea, simplemente... de simplemente eh, la navidad es una subtrama como lo dijimos al principio del, del, del programa y no y no tiene nada que ver con que alguien o sea es que, que el no punto de Raúl el punto de Raúl se basa un poco en que la navidad está basado en el consumismo y que hay gente que se queja de que la navidad es consumismo y la chingada pues es la misma la gente, gente que ve Marvel la misma si no gente es consumista no se que escúchame, no sé qué escúchame es. esa misma sí, gente claro, que claro que se quejan este que, que la Navidad es consumismo y que es una época fea la... es la misma gente que llora en Twitter por cualquier pendejada son pendejos no les hagas caso no así a es sencillo. Ver, pero eso sí, pero si a me ver, estás escuchando eres un pendejo así porque la Navidad Adiós, es seguidores. bonita. A ver, pero para otros no, y, los, y, y algunos nos da hueva, así como otros les da hueva. No Por les eso, pero Halloween. no estás viendo la Navidad, estás viendo simplemente que estás situado en esa época del para año, eso, que es lo que te, si te da hueva. Tú mismo lo acabas de decir, no pasa nada si pasara ahorita, si pasara en Halloween en, en Semana Santa. Por eso, Santa, pero es que entonces si pasara, pues es mi pregunta, o sea, si pasara, ser. Si pasara en primavera, dirías... Qué porquería, ¿por qué está pasando en primavera si la primavera no tiene nada que ver? Entonces no puede pasar en ningún momento del porque año. Se porque ve forzado. A... No, no. No, no. ¿qué es lo que se, se ve forzado? ¿Qué es lo que, que, que se ve forzado? Realidad. No lo ah, he no. Sí, sí. No. O sea, pero para efectos de, de estreno, Raúl, o sea, aquí sí tienen razón, Alexi. Por la temporada, eh, pues, ¿no? O sea, por la temporada, pues de alguna manera tenían que relacionarlo, o sea, para que machara. O ah, sea, no, pero, o, eh, o sea, para pero, pero ¿estás de acuerdo, Mario? Que, no, o sea, cuando planearon la serie no dijeron. Ay, vamos a hacer la serie a fuerza en Navidad, porque la Navidad está haciendo levante ¿cómo a crees que No, a huevo que es Disney, no claro planearon, que... o sea, Marvel dijo, vamos a hacer 20 series, las empezaron a calendarizar, y Daredevil ca digo Daredevil, Hawkeye caía en diciembre, y entonces, pues, ni modo de grabar en pues diciembre. Pues háganla de invierno, o que la y ya, salga ¿qué en tiene diciembre? que meter pues este la en Navidad? Invierno, pues está pues... en invierno, o sea, nah, nah. Es, es lógico que mencionen la Navidad si están en esa temporada del año, ver, Raúl. O sea, claro, hasta los no, títulos... De, no se ha visto para nada forzado, no, simplemente... Hasta ha los, los créditos votos. de inicio o, bueno, que los ponen al final, están hechos a la Navidad. con pues sus claro, porque está sucediendo y, en y, Navidad. Y, Hijo, y, que y, quiere y, regresar a su ah, casa no. para Navidad? Ahí están los es números. Es una subtrama de la serie. Por eso es, no está siendo tan famosa como debería de ser, porque sí está o sea, muy buena. si fuera en septiembre, no pues ¿qué dirías? Pues ni, ni modo que esté todo frustrado porque no puede regresar a su casa para el 16 de septiembre. Pues no, no pero aparte estás perdiendo... Estás perdiendo un detalle muy importante. Si fuera en septiembre... Y Hawkeye quisiera regresar a su casa para comer nachos y celebrarle el Día de la Independencia de México, se vería forzadísimo porque están en Estados Unidos. Pero sí, no, si no, están no, en no. diciembre en Estados Unidos, en Nueva York, la capital de la Navidad y del árbol más gran, de Navidad más grande del mundo... Donde nieva y todo es navidad y consumismo, no es forzado en absoluto. Exacto, se ve ah, perfectamente sí. bueno, ahí están los Y lo que tú ¿sí? acabas de decir, Raúl, tú acabas de decir, pudieron poner otra cosa. Pues sí. Y así como pudieron poner otra cosa, pudieron poner la Navidad y decidieron poner la Navidad. Pues, ¿cuál es el problema? Bueno, por esa decisión no va a ser tan popular una serie que sí debería de ser, porque hasta está mejor que sí, claro. Soldado Exacto. del Imperio. Por esa decisión la gente no la quiere. Sí, por favor. Sí. Influye, influye. A no, ver, no influye en nada. Claro que influye. A ver. Hay otras películas que, aunque pasen... Si en acaso invierno, influiría que la gente la quisiera ver más, porque las películas y las series de Navidad ya son bueno, buenas. Bueno, eso ya es otra cosa, pero Disney tal vez pensó que iba a ser un plus, pero no, no, no. Hay otras... Pero Complete? no, no no. Eh. <risas> no, no, no, no, pero no, no. No, tiene nada que ver. Hay otras películas, por ejemplo, <iffe> que igual brillan, siendo Navidad, pero no abrazan. O sea, no tiene nada que ver con que, que lleguen a la, a la semana, de, a, a que Santa Claus entregue los regalos, o que sean cosas así, que, no, que están sucediendo nada más. El nadie ha mencionado a Santa Claus en la serie nada más le falta que llegue Santa Claus y le diga dame el arco hijo, o le dé un arco nuevo a Hawkeye y ya. ahí sí ya bueno. se entendería por qué, sí, ahí ya se entendería por qué, o que el villano sea Santa Claus eso estaría bueno a ver, pero no, entonces, en los por cómics ejemplo... no pasa eso en los cómics no hay un cómic en el que Santa sí, Claus sí, es un sí, villano sí. Deadpool, hay uno de Deadpool, ayuda a Santa Claus a entregar ahí está ahí va a sí. estar la conexión y van a, van a introducir a ah, Deadpool bueno. así si es, quiero, <ríe> sí, eso está perfecto a ver, hay películas que ustedes no sé si sabían, pero que son navideñas Está, está implícito. Sí, hay no, muchas, son muy buenas. Sí, ya hablamos ver, vamos de esto vamos... hace un año y ya te pusimos en tu sí, lugar completamente no, cuando hablamos no, no, de bueno ustedes. Que son las películas. No, no. Ah, no, por eso esto voy a decir películas de hecho, que De eh, nada más en nada. para interrumpirte un, un segundito ah. y decirle a la gente que si, que si gustan, pues busquen el capítulo claro, claro. navideño del año pasado en el que Raúl habla de por qué no le gustan para que las películas vean, de Navidad. En el Navidad. que lo humillamos y lo ponemos Uy, en su sí, lugar. Uy, sí, seguramente. Si les gustan Uy, las sí. discusiones en las que ponemos a Raúl en su lugar, ese es el Creo capítulo que, que deben ver. Creo que en ningún momento me han Digo, puesto en mi look. Si no, ya me gustarían las de Navidad. <risa> a ver, por ejemplo, eh, la de Batman Regresa. ¿Ustedes recuerdan que ocurre en, en festividades navideñas? Claro, claro. Sí, pues pero este de, de, de Ciudad Gótica en, el, los, en el, la época navideña. ¿no? Pero ¿a, claro. a poco alguien relaciona a Batman Regresa. No, con es lo que iba a decir. Claro o sea, sí. a ver. Una cosa es una película navideña y otra cosa es una película que pasa en Navidad o en Diciembre. Hawkeye. Hawkeye no es una serie navideña, pero en absoluto, simplemente pues, pasa en la misma época, es lo Mira, mismo que Batman regresa, sí, si pero no es una Batman película Batman navideña. Y le ponen esferitas y todo, como le quieren hacer en Hawkeye, con sus créditos, pues tal vez sí, pero aquí Batman lo hizo muy bien. O sea, no es, un motivo, muy bien. es un motivo la, la época en la que está situada la de Batman Regresa, porque, o sea, sí la... Claro. Recordamos muy bien esa escena del árbol navideño grande y, por ejemplo, cuando tiran a, a Gatúbela, ¿no? Que y les... la princesa de la Navidad, claro. que, que, sí. que la secuestra el pingüino y demás. Pero sí. yo nunca, yo no me a acuerdo ver. nunca haber visto o escuchado de alguien que, dije, que hablara de Batman Regresa como si fuera una película de Navidad. Exacto, no sabían. Es que es lo que les digo, eh, eh está tan bien hecha que no sientes forzado el, el asunto. De hecho, o sea, es, a Raúl se está quejando que Hawkeye tiene Navidad solo en los créditos, pero Batman regresa, secuestra a la princesa es de que la Hawkeye Navidad es, y para él. No, no es lo estoy comparando. Dios le estoy mío. comparando que Hawkeye está forzado. Está forzado y eso está en la señora. madre a sus números. Y que Batman no rescate a, hacer? a la princesa de la Navidad no es forzado. No, aquí sí tiene que ver. A ver, porque Batman, eh, eh, les digo que está súper bien hecho. ¿Por qué? Porque el desfile este, en donde... ¿Cómo más explicas villanos vestidos acá con, con máscaras, con, con cuestiones incluso como de, de gremlins o de cosas así, andando por las calles, si no es una época navideña? El pingüino lo que de esa manera. <risa> ah, no, bueno. bueno, sí, pero aquí... Estamos de hablando de la Navidad. Todo lo que pasa. O sea, atención ah, al, aquí el concepto de un desfile, del frío, que es algo que puede relacionar con la época de diciembre y de invierno, la Navidad. Y los pingüinos sí. son de invierno. Con eso, o sea, el villano, claro, el pingüino. Claro. No son, de, de, del frío, no Totalmente. Está secuestrando a la princesa de la Navidad. Sí, eso? esa es una parte Para que ti tiene. Es... Pero no aquí esforzado. lo está hablando de parte o sea... de, de villanos. Querías tú meter al guasón, eh, perdóname, al pingüino en una película, ¿qué mejor forma de hacerlo que en una temporada de invierno? Y ahora ya lo pones junto con la Navidad para poner a todos sus secuaces vestidos y disfrazados como una especie de circo invernal. Está perfecto. Eso está perfecto. Y ustedes no saben qué es de Navidad. ¿no? está perfecto, pero, eh, está perfecto, pero no, Entonces no me entiendo me tu punto con respecto a Hawkeye porque... Que eres. no está... Ay, porque no, no está, está forzado, porque lección, simplemente es un elemento ahí extra. La sí, Navidad. solo se lo quisieron poner. Ay, como cae en Navidad, vamos a ponérselo. Y aquí no. Aquí todo lo que aparece en cuadro... Es, como cae en verano, vamos a ponerle shorts en lugar de Pants. Sí, es lo mismo. Ah, no, pues eso ya son otras. Pero aquí no no pueden decir que lo que estoy diciendo es exagerado. Número uno, los pingüinos Pero es son ilógico, invierno. No tener no un villano razón. en verano. No, por eso. O sea, en Batman, en Batman regresa, está bien aplicada la época de la Navidad. Pero a lo que yo voy, es que tú nos estás diciendo que... que que hay películas que la gente relaciona con Navidad y Batman regresa y yo no lo acaba que de decir barbaridad. Miguel si le quitas lo de Navidad a Hawkeye es exactamente lo mismo en Batman regresa si le quitas lo no de la Navidad no es exactamente lo, lo mismo. mismo o sea es un elemento es un elemento que está ahí que no es la, el elemento principal de la serie pero es un elemento o sea al final la frustración que está teniendo él es que no puede terminar de hacer lo que está haciendo para irse a la Navidad con sus hijos y sus hijos este, se están sintiendo como ese como Abandono, por no así decirlo. No puede decir, ser exactamente no lo mismo, y te voy valla. a decir por qué. Porque la mafia de la ropa deportiva en verano se ha de morir de calor. <risa> Eso sí. No han de operar. <risa> no solo operan en diciembre. Exacto. En <risa> si, no, si no fuera en invierno, pues te tendrían mucho calor. No, ¿sabes ¿sabes que de, ¿también de, no solo para aspectos para de la historia, ¿cómo situarías al pingüino en otra época del año? Pues es, es de alguna manera ilógico, ¿no? O sea, lo relaciona. sientes por, por, forzada la aparición del de pingüino? pingüino del frío, claro. Claro que no. ¿Sientes forzada la aparición de Gatúbela, no. No para nada. No. No. Gatúbela qué tiene que ver con la Navidad? Sí, Ahí sí no sé. Supongo que porque está. Este, o sea, es lo es la mismo. del frío. No. Siguiente película navideña que no es navideña, por favor. Una que tal vez no o no, o no sé si se acuerdan que también transcurre en Navidad es Gremlin. Que de hecho. Esa es así. Es sí está más. A esa así no. la relaciona más la gente con Navidad. Además de la imagen del Gremlin, oye, sí se estoy viendo el Watts, sí se parece la niña. Perdón, este, sí, la, la gente sí lo lleva. ¿Qué tal? A ver qué dice Re, pero solo llevamos tres capítulos de Hawkeye. ¿Qué tal que, pas que algo pasa más adelante? Si hace en el BDM, no sea relevante. Sí, por eso digo que aparezca Santa Claus y los ayude en una batalla contra Kingpin y sus secuaces. Así, ahí ya podría entender. ¿Qué tal que Kingpin es Santa Claus? Exacto. Ah, estaría bueno. Eso sí podría ser. Gremlins, ver, es relacionado con navidad Gremlins? porque también o sea los Gremlins le llegan como el regalo no así es le llegan justamente sí. el regalo y de hecho hay una escena así como muy eh, eh, mítica en donde ya los Gremlins transformados atacan a unas unos Gremlins que se están escondiendo en un árbol de navidad la atacan o sea bueno, porque esa ya como sí que es una se película navideña de terror a ver pero aquí va el otro la película no no gira en cuanto a Navidad de que alguien tenga que llegar a, a, a el 24. Si la hicieras de la en noche. el 14 de febrero sería exactamente la misma película. A ver, estamos hablando de Navidad no de Cenicienta. Ah no bueno aquí estoy diciendo de antes de que llegue Santa Claus y lo que dice. Pero no Leo, tiene que salir Santa Claus para que sea navideño. Tienes razón, Leo, pero normalmente un regalo, sobre todo extraño. Es, o sea, tú cuando piensas en regalos en cualquier época del año, lo primero que vas es a Navidad. Por eso es, se, luego luego se lleva a que cuando llega este el primer monito, el Grenlin bonito, pues, ¿no? Eh, pues le llega de en cuanto a un regalo. Que alguien no sabe qué llevarte y entra a una tienda extraña y compro, ¡ay, ya le tengo que llevar a Miguel un regalo! Pues sí, pero pues ah, es como eso, ¿no? Chucky, Chucky también empieza así, no es navideño. No, esa sería otra película donde pasa nada más con un invierno, pero aquí ya te dicen que es para el, para el cumpleaños del niño, no te explican no. qué, pero aquí el regalo sí es de Navidad el que le dan al protagonista. El regalo que le dan es por Navidad, no es por su cumpleaños. Yo creo que te estás diciendo ejemplos muy, eh, muy <risa> ambiguos, o sea, creo que hay, hay algunos mucho más claros en los que sí hay cierto debate de si es una película de Navidad o no, por ejemplo, eh, Duro de Matar. Duro de matar. ¿Duro de matar? ¿Qué chingados va a ser navideño? No mames. Porque, o sea, por eso, es, a esto es a lo que voy. A esto es a lo que voy. Que existe un debate. O sea, hay gente que dice que es navideña y hay muchas. Jamás gente eh, que alguien que me, me ha debatido que, no. que duro de matar es navideña. O navidad a ti, también a sí Ni a nadie, o sea, nadie. Ni a nadie. <risa> Ahí a va con nadie, qué tiene duro de matar? Existe que dice que es navideña. ¿Qué tiene duro de matar? tiene sus elementos. Dime uno. en una fiesta de Navidad, para empezar. Es una fiesta de, de una empresa de fin de año, no de Navidad. Es una, bueno, es una, en la temporada navideña. No, es, Por el eso, día de re, Navidad. Repito, no, de hecho, repito, Navidad para, no. yo no estoy diciendo que la película sea de Navidad. Lo que estoy diciendo es que existe un debate entre los fans de si es una película navideña o no. Sí, o sea, está no más que en un día navideño, ya como dentro de la época, ¿no? Estamos hablando de una empresa que está festejando el fin de año. Que festeja, sí. Tiene fiesta de fin de año con su árbol y, de Navidad y todo. Y aparte, otra cosa que, que es interesante es que las películas de acción, si se fijan ustedes, digo, a pesar de que reúnan elementos navideños o no, suelen estrenarse en esta época. O sea, pensemos un tantito, por ejemplo, en las de Bond normalmente digo, salvo esta por la excepción de la pandemia, ¿no? de Mountain este pero normalmente se estrenan en noviembre, si no me equivoco, a finales de noviembre, Entonces, es como sí. ya como un preámbulo, ¿no? Y en general sucede así como marketing para muchas de las películas de acción. Sí, no, es y además bien. aquí me interesa saber lo que dice Raúl, porque justo la de Duro de Matar hace un poco lo que hace hockey Sí, la película empieza con los clásicos cascabelitos navideños y los copitos sí, sí, de sí. nieve. Y todos los trailers de Duro de Matar, de las siguientes películas, son con musiquita navideña y con los copitos navideños. No, este, o sea, no para mí, la verdad, también como lío, para mí tampoco es de Navidad, nomás porque está situada en Navidad. Pero, entiendo, en primera yo tengo que es tomada así porque no hay diciembre en Estados Unidos que no la pasaba, entonces ya se hacía como, como pero una Pero además la película de, empieza con música navideña. Sí, sí, sí, es verdad, tienes razón, me acuerdo. Incluso saben que otra también, la primera de arma mortal también es de está citada en esos tiempos, tenemos pero esa, de pero esa largos, Navidad, eh, tenemos golpes de explosiones de, de muñecos de nieves, o sea, sí, Esa es menos porque es menos popular, ¿no? Que pero ahorita Raúl dijo algo importante y es que en Estados Unidos la pasaban todas las navidades. Sí, sí. Titanic eso es navideña puede, también. Eso puede pero hacer que Titanic sí, sea una película navideña, pero para ti, porque la veías cada Navidad. Para mí lo es, por ejemplo. Yo veía claro. a Titanic cada Navidad. O bueno, no Navidad, pero en esas épocas. Pues siempre la pasaban el 25, sí, ¿eh? ¿Por Entonces, sí, ¿por qué? No, por el frío no, del iceberg. En porque... alguno de esos días. ¿Por qué está considerada sí. de Navidad, Alex? Porque ¿Sí? ¿Por el frío ¿Cuál? del iceberg que mueren congelados? No, es, de no es que esté considerada, lo que digo es que, como aquí en Canal 5 y en el Canal 7, los dos la pasaban no, el 25 sí. de diciembre por alguna razón. Sí, entonces, porque están nosotros, largas. a lo mejor la podríamos relacionar con Navidad. Claro, claro, claro. eso sí. Eh, a ver, una que no sabías tú, o no no, no sabían Shazam, la 1, también es una película navideña. ¿Por qué? Ay, porque sí está es, citada hombre. en ese tiempo. No, pero entonces, no, es, es, que, no es que hay, hay que partir, ah, ahí está la diferencia. A ver, Duro de Matar tiene claros elementos, música navideña, los cascabelitos y la fiesta de Navidad. Shazam, sí. nada más porque está situada en la época, ¿no? No, Shazam también tiene por lo de... Esto creo que tiene que ver más con lo de los cómics, de que la familia esté unida en Navidad y o sea, incluso los, los, el. los Barton. Bueno, O sea, incluso el, el debate de, de, de si Duro de Matar podría ser navideña o no, también creo que parte del hecho de que los mismos productores le dan su toque navideño a propósito. Entonces ellos mismos incitan a, a decir... Esta es una película de acción navideña, no, yo, es. yo, yo estoy de acuerdo con es ustedes, que a ver, no lo ah, es. Ahí dijo algo Mario, que, que, es, que es este tema de que hay dos épocas en el año, sobre todo para esta parte de, del mundo, eh, Norteamérica, Centroamérica, más fuertes para el cine, que son verano e invierno. O sea, las vacaciones de verano y las vacaciones de invierno, de Navidad y Año Nuevo, son las épocas más fuertes para el cine porque todo el mundo está de vacaciones, o, o todos los niños están de vacaciones. Entonces, tanto en verano como en invierno es donde más películas se estrenan o donde más películas fuertes se estrenan. Y es normal que, por ejemplo, si vas a estrenar Duro de Matar y digas, bueno, lo vamos a estrenar en diciembre, pues vamos a usar estos elementos de Navidad para promocionarla más, ¿no? Pero eso no la convierte en una película navideña, simplemente la estrategia de marketing fue ponerla en Navidad, pero no quiere decir que sea una película navideña, y ni siquiera está en Navidad. En el caso de Shazam, igual, o sea, es una película de superhéroes que se estrena en esa época precisamente porque más niños pueden ir a verla, o está ambientada también en esa época porque en esa época más niños pueden ir a verla, y... En la película sí hay una parte en donde van a un festival navideño, claro. así como feria, con nieve sí, sí, sí. y regalos y demás. Pero o sea, cuando te dicen Shazam no piensas en Navidad ni por mil, ni en la milésima parte. Piensas en mil cosas menos en Navidad, entonces definitivamente no es una película navideña. Claro, aquí, Octavio no. Moreno, no sé sí, si te sí, está bien. diciendo Grinch, Miguel, o si está diciendo que la película del Grinch Miguel, <risa> <risa> La película claro, del Grinch, sí, pues se roba la Navidad, obviamente. Pues, claro, y, y, ¿no? y hablando de eso, yo, yo sí tengo una pregunta que hacerte, Raúl, porque estoy viendo aquí a ver. un poco la lista que la lista que hiciste sí, de sí, estas sí. películas que podrían como haber esa confusión. Y veo que pones mi pobre angelito. Si mi pobre angelito es. no es una película navideña, no, entonces... pero entonces, a ver, aquí es? va otro con lo forzado. Mi pobre Felito, y este sí es, eh, obviamente es personal, porque eso sí, no sé si alguien más piensa esto. La 1, le podrías quitar el elemento de Navidad y podrías ser... Claro, no. claro, ¡Claro que, que se no. Ver, no! ¡Se ver, van de se vacaciones navideñas! Se, se van de vacaciones el 24 de diciembre y toda la claro. premisa de la película es que el niño le pide a Santa Claus que desaparezca su familia y cree que Santa ah, Cruz Le pudo haber pedido a Jesucristo aquí en México. Ah, no, sí, pues le ¿no? pudo ah, pedido. ¿a entonces, una, una una un plánica, no, no, Santa Claus y es Para mí hubiera estado mejor que lo hubieran hecho en Halloween, porque hubiera... Para tenido tí, más Para ti, pero eso no quiere decir que tus gustos sean buenos. O sea, sí, o sea sí, en Halloween, no. ¿cuál, no, no, ¿cuál no, no, habría no, no, sido la lógica de que le pidiera a alguien el, el deseo? y Que se, se lo pidiera. A... A... Realmente a tiene un mensaje navideño, Digo, mi pobre angelito, un la interesante... uno. La familia, el que, el que se da cuenta de que quiere a su familia, que los extraña. Eso lo puede hacer o sea, si uno pensara como en una especie de, de, de hacer una adaptación de, de mi pobre angelito a Halloween, a Día de Muertos, ¿sí Claro, mejor adaptación. O sea, ya parece... Pero también, a ver, toma en cuenta que no solamente es el hecho de que le pidió a Santa Claus que, sus, que su familia desapareciera, sino que en Halloween, o en Thanksgiving, si lo quieres poner así, no están las casas vacías, que precisamente una de las ideas de los bandidos mojados era meterse es que la en la casa vacía, porque la gente se va de vacaciones, y luego muchos de los trucos o artimañas de, de Kevin... Usa el hielo, no y usa la nieve, y usa el piso congelado, que no podría hacerlo ni en primavera, ni en verano, ni con la ayuda del niño Dios. Entonces, obviamente no está forzado, sí, sino no. que no, es ay, un la elemento activo de. Y Está el mensaje de la Navidad de que juzga al viejito, que cree que es un psicópata malo y que realmente es un señor que nada más extraña a su vida. ¿Y eso que en Navidad no juzgas a las personas? ¿O no, es un es mensaje navideño. O sea, lo, lo, lo, lo, ah, que, no. lo que te guste o no te guste de la Navidad es aparte. O sea, como no, dice Mario, a lo mejor se podría adaptar a otra circunstancia del año si quieres, porque ya hay 80 no, secuelas. No, no, chavales, no hay mensajes no, navideños, acredito. Alex. Pero hay la mensajes. película está hecha en Navidad, es de Navidad y el mensaje es navideño. Es una película navideña. No, no. Sí, eso que, de mensajes navideños de amas los unos a los otros. No, eso tiene que ser para siempre. Ah, no bueno, ya, o sea, te navideño. digo, es diferente lo que a ti te guste <ríe> sí, o no, no te guste de la Navidad, pero la película es navideña. <ríe> no, sí, no. Sí, ah, sí, no falla, a ver, yo tengo una para ti, Mario. Ojos bien cerrados, ¿sabías que es navideña según? ¿Sabías que es navideña? Bueno, de hecho, esta película tiene hasta teorías de la conspiración, ¿no? Pero de, de claro, yo claro, no claro. sé ni qué película sí, es esa iluminati ¿No? la propia película de Kubrick que, que así como trata bueno está basada en una novela no medio erótica claro. esa, de los 20s pero adaptada como a Nueva York de los 90 no así este Exacto. una época pero navideña o ya navideña de hecho sí ya porque, navidad porque ya hay eh, arbolitos y todo de navidad se se con una fiesta de hecho Así es, el, la película empieza que invitan al protagonista de, de, de este de Tom Cruise a una película navideña de la empresa para la cual ha empezado a trabajar. Obviamente no sabe que estos banqueros pues pertenecen a estas sectas, ¿no? Que de ahí lo sea, empiezan yo, a llevar a esas a esas. Yo, yo, usted, ¿Tú la viste, Alex? Este, eh, ojos ves. bien cerrados. Creo que se sí, obligó. no me acuerdo bien. Sí. Con Nicole Kidman. O sea, sí, yo, sí, yo cuál es, no, pero no me acuerdo, no me acuerdo de, de qué se trataba. No. Si, okay. si tú me preguntaras si es navideña o no... Te diría que sí, porque pues, sí, juegas los elementos de la fiesta de navideña, toda la parte de los decorados, hay hasta un arbolote, ¿no? En la, en claro, claro. Este, pero como con tinte, tintes muy oscuros, ¿no? Como de... Sí, claro, con, esto sí, nada. Con nada. la secta, este, la fiesta, la orgía que tienen en la fiesta, ¿no? Este, claro, con no. las máscaras y todo esto. Eh, es, es, es como una historia más personal siento yo desde el punto de vista del personaje no este, así como este viaje que tiene eh, sexual este de la búsqueda de eso este la, el cuestionamiento de la fidelidad en el matrimonio y todo eso este entonces y el lo mismo, de la vida no influye tanto no el mismo final de la película que están en una claro. tienda navideña de que los dos este, se... se hablan sinceramente por primera vez en toda, en toda la historia de la película. Sí. Y, y, y curioso que pasa en un ambiente totalmente navideño, ¿no? Claro. Pero es como una escena contrastada entre lo, lo oscuro y lo navideño. Yo creo que, el, el, el, el, o sea, para considerar una película navideña es fácil. El elemento, la Navidad tiene que ser un elemento activo de la historia. No, no solo un contexto, no solamente... O una no solo es... una situación, ¿no? No solo o sea, una no situación. Solo tiene tiene una. que ser un elemento activo de la historia. O sea, no sé, por ejemplo, Santa Cláusula. Pues uh -huh. la Navidad es un elemento activo de la historia porque claro. lesiona a Santa Claus y tiene que tomar su lugar. Es una película navideña. Pero si solamente se ve de fondo un árbol o se ve una... No, pues no, no es Navidad. Pero a ver, no por ejemplo, navideña. un caso más más ambiguo, que tú, y tú hablabas de esta película el otro día, Mario. Eh, ¿Qué tal Hombre de Familia? Es una película que se desarrolla en la Navidad. Eso es una caricatura y es muy bizarra. No tiene nada que ver con eso. Es padre de familia. Ah, <risa> sí. no, pues hombre de familia, yo, yo siento que está situada como en la época navideña. este, Y yo diría que claro que sí contiene los elementos, ¿no? O sea, desde la parte de familia, ¿no? Así es. Este, y la magia, ¿no? La magia, claro, de, de, de los hijos, ¿no? en, el, en el caso de <risa> la hija, ¿no? Que, que la, la imagen del papá, ¿no? Que quisiera tener. este Navidad a ocho vidas sac, El acuerda <risa> del romance incluso, que suele ser como un ingrediente extra en las películas navideñas en muchas ocasiones. Claro. Eh, sí, o sea, sí, sí, hay muchos elementos navideños en mi nombre de familia, totalmente. Es así. Entonces, eh, a ver, bueno, yo nomás un comentario que decía Jeffrey Gutiérrez, que creo que se refería a la de Ojos Bien Cerrados, decía Navidad 8 bits, o sea que hay medio medio, ¿no? Como que no quiere abrazar. Ahorita que estás hablando de familia justamente, una que yo sí creo que es navideña es la de Lego Batman, porque justamente se centra ¡Sí! en la familia. ¿Dónde es claro, sí. Porque se centra en la familia, claro que sí. Ay, me entonces me es en entonces rápidos si y furiosos es navideña, ¿sí? Exactamente. se centra en la familia. Ahí está, les digo no que no los valores de la Navidad están... Están hechos, pero con las patas. O sea, pero ¿Cómo? la de, la de Lego no, Batman no sucede en Navidad. ¿De qué me estás hablando? No, no sucede. Aquí está considerada, no sé, también incluso porque la pasen durante Navidad o algo, pero por el elemento del mensaje de familia y de unidad, está considerada como de Navidad. ¿Quién? ¿Considerada por quién? No es posible que la, para una película me que... digas que esas cosas no sirven para nada cuando están situadas pues en Navidad. para mí sí. Y para esta, que no es en Navidad, que no tiene nada que ver, me digas que sí. No sé si tiene que ver con Batman Returns, pero yo la considero también navideña la de la del ego Oye, pero, qué? oye, per, per, per, perdón, paréntesis. Lo que dijo Jeffrey, creo que fue. De Navidad Jeffrey. en 8 es, es una película, ¿no? Que salió en HBO apenas este año. A ver. A ver si lo no yo, sé sale, según yo ¿Sí? sale el de Howard Your Mother. Si a, no ver, a ver, a ver, veamos A ver, vale, a ver, Raúl, Estoy o sea, investigando. Es que no entiendo. Mientras cómo, alex cómo me dice, ¿por qué no? A ver. Porque es de Familia dices, Unida, ¿no? Comiendo. No, pero ah, escúchame. O sea, me dices, para mí sí, para mí sí Lego Batman es de Navidad, pero mi pobre angelito no. O sea, ¿cuál es la lógica ahí? Es absurdo. No, yo digo que con mi pobre angelito lo, lo siento forzado. Obviamente sí si es de Navidad. El debate es si son de Navidad o no, dicen. no de si tú lo sientes forzado o no. Pero para mí sí, no, no, no. Oye, sí es cierto, Hoy, Navidad en ocho ¿viste? es una película que apenas va a salir. Sí, yo, yo, bien, vi trailer. yo vi el tráiler. Yo vi el tráiler. Mira, por ejemplo, aquí nos muy comentan bien. que les comenta, Rey, las primeras películas de Harry Potter son navideñas. Uh, yo no creo. Además de porque, sale, salen sale la navideña, navideña, pero porque sale todo el año, ¿no? Claro, sale sí, todo el sí. año. Hay una, hay una parte importante que es esta parte donde le llega su regalo y, y todos se van sí. de vacaciones y él se queda en el castillo. Y es este, o sea, influye, pero no porque sea Navidad Sino porque se queda solo en el castillo Y demás, ah, pero, ¿no? Entonces... Y vemos no, pero como él dice Alex, vemos todo, exacto Por, por ah, ejemplo, yo, yo creo me acordaría que más, más es del al, baile esa la... De la cuatro Harry Potter, incluso el Señor de los Anillos, ya las podemos como que medio relacionar Con Navidad, porque se estrenaron en épocas de Exacto, Navidad. se estrenaban en diciembre Nadie se sí. acuerda cuándo se estrenan las películas Alex, por yo Dios sí, Alex. Ay, Para ti nadie va, se acuerda okay. ni sabe nada ¡Ja, <risa> Ya, <risa> no a ver ya explotó a mí me a mí me, a mí me de dices, de matar nadie a, a se acuerda de dices, las película nadie se... a sí, no sé que... Que... Nadie hace nada con ah su vida. sí peliculón fui al fui al estreno a las 12 sí, de se la, la noche en abril no me acuerdo en qué mes estrenó. Bueno, a nadie tú, le importa no te, uso, te acuerdas, tienes, no, ¿sí? no digas nadie. Tú no te acuerdas. No, es que ya van varias veces que dices, no, es que estas películas estrenaban en tal época. Estas películas estrenaban en tal época. Porque es verdad. Pues nadie se fije en eso. Pues Mario lo dijo, es. Mario nadie dijo se lo se de en tú no te ver, fijes, dile, nadie se fije en eso. A ver, dile, Mario. ¿Tú te Mario, acordabas qué, cuándo, qué, en qué fechas estrenaron las de Harry Potter, Raúl? Sí, sí. ¿Tú, ¿tú te no acordabas, Mario? Era diciembre. Sí. Pues ahí está, entonces tú eres el que no se acuerda. Mario te lo dijo, te dio el avión. Bueno, hasta, hasta, no sé, ajá. hasta Nolan. Nolan tiene un fin no, de no, semana no, específico en el existe, año para específico. hacer sus películas. ¿Y tú crees que alguien lo sabe? ¿Alguien le importa? O sea, por A, ejemplo, yo no sé. No, y... no me importa, pero lo ahí, sé. Ahí entra, ahí, güey, si pudiera editar, es que si pudiera editar, en güey, vivo, tú güey, tú ahí mismo estarías el que relacionaba Titanic con Navidad. Porque la veías en Navidad. Pero no se estrenó en Navidad. No, sé no pero se la se pasaban entrenó. en la tele en Navidad y por eso ah, la habías bueno, en Navidad. Eso es diferente. Ah, o sea, pues, es diferente que te acuerdes de la fecha en la que pasaban en la tele y no te acuerdes de la fecha Exacto. en la que se estrenaban. Pues ahí es lo Exacto. mismo. Claro sí, sí, que si Miguel no se acuerda. Porque no, no es, es lo importante. mismo que te pasen la misma película siete, diez, quince años seguidos. Y que estrenen las quince películas de Harry Potter A en la misma temporada. Pues, también en la temporada, o sea, no. No, bueno. Y también el Señor los Anillos también. Dinos, Mario. Sí, o sea, es lo que nos la estrella dice el Señor de los Anillos. Ah, muy bien. Otra trilogía que se estrenó en esta época y también por lo mismo, o sea, yo veo tu pregunta, Raúl, ¿son en verdad películas navideñas? Yo a lo mejor la podría cambiar a más bien si fuera, son películas que entran en la época prenavideña, o sea, siento yo que entran... Ah, vale, vale. Sí, por manera? lo que nos acordamos de ellas, ah, ¿no? Exacto. Como tú dices. Sí, pero es diferente es lo... lo que tú relacionas de una película... A lo que realmente sí, es que lo tiene. Claro, claro. Pero por eso les digo, hablando okay, de Navidad. relación relaciona se puede... a Lego Batman con Navidad sí, por yo sí con razón. Navidad. Por la Pero mi pobre sí, angelito, una que si es de Navidad, no la relación No, digo que si es de Navidad, pero dije, dije sí si es Navidad, pero está forzado, hubiera sido en cualquier otra época. Sí. Ahora, les digo. No, pero lo que estás... estás diciendo de Lego Batman es que, o sea, tu argumento del Lego Batman, pues, entonces estás diciendo que Rápidos y Furiosos es una película navideña. Sí, porque hablan no, la y... de la familia. No, pero ¿La familia es corona. Y acá, este. ¿cómo se llama? Pocas playeras. No, esa sí no tiene nada que ver. Es más reggaetón. Bueno, ¿quién sabe si Rápidos y Furiosos 10 ya sea en trineos de Santa Claus, volando por la las... <risa> 10, así, ¿no? A ver, por ejemplo, Ted, la primera, la gente la considera de Navidad. ¿Por qué? Porque esos ositos se vendieron mucho justamente después de estrenado Ted de esa Navidad. Pero también porque en la película le pide... el oso se lo trae Santa Claus al niño. Exacto, pide su deseo y pide, pide el niño tener un, un amigo. Y ese es, osito es como su regalo navideño. ¿A poco no sabían? Y después lo de Ted ya no influye nada más que unas cuantas riñas con un Santa Claus en la uno o en la dos no me acuerdo. Pero es todo lo que vemos de Navidad. Pero al final es navideña. No. O sea, no, tú no lo es insiste, navideña. la gente lo rela la relaciona ah, no es... con Navidad, pero no quiere decir que la película ¿Por sea. ¿Por qué película? no va a ser navideña si es un osito de peluche tipo navideño? Porque ¿Por no navidad? influye nada la navidad? No es ¿Por qué no va a ser entonces navideña historia. si es una historia que se desarrolla Está... en la Navidad? Te contradices. Que, no, que está forzado en y lo mismito que en, que en Lego Batman, me dices, lo mismo. ¿Forzado por qué? Pero por forzado por qué. No, tiene que haber, es que, a ver, le quitas a ver, eso y ya no, no tiene nada que haber. Hay ver. que, no hay que uma, separar, pues. hay que separar. Una cosa es el debate del día, que es si son o no navideñas. Es decir, que tienen motivos navideños. Y otra Ajá, cosa es, decir, es si la gente la relaciona o no con Navidad por la razón que sea, porque se estrenó en esa época, que nadie, fijan esto, porque la pasaban en la, esa época <risa> a todos los años en el 5. <risa> no, y otra esa, cosa es porque... si está forzado o no. Si quieren ver el debate de cuando estuvo de si estaba forzado o no, lo dijimos el año pasado cuando dijiste tú que odiabas las películas navideñas. Oye, ahorita, ah, ahorita, bueno, eso, ahorita Miguel hizo una pregunta muy interesante. Dijo motivos navideños, yo creo que es como la... Motivos la idea navideño. principal del de, de debate, porque, por ejemplo, pienso otra vez en Ojos Bien Cerrados, podría parecer una película muy pesimista, o sea, para la época en la que se estrenó y en la que se desarrolla la, la historia de la película, pero aún esa película, de alguna manera, tiene implícitos ciertos motivos navideños, o sea, la, la parte como de, te digo, el, el final de la película, no así la la confrontación sincera no entre la pareja en un ambiente familiar o sea, sí hasta esa película lo tiene de alguna manera ok pero, pero tú que es navideña bien. a ver, les voy a poner el último ejemplo ya me, a, ver, sí. a ver qué me dicen el extraño mundo de Jack ¿es navideña o no? Totalmente. Sí, pues es así sí. porque quieren celebrar Navidad. La Navidad es un elemento totalmente activo de la bah, historia. Porque Jack lo mal. que quiere hacer es que festeje. Nadie eh, nadie viviendo en Halloween lo haría, pero sí. Solo Jack. No les dije nadie que me viviendo, el mundo de ¿no? Jack. Ay no me choques. No. Pero bueno. ¿Y ahora por <ríe> qué? En <ríe> por su sano juicio festejaría la Navidad en lugar de Halloween. Nadie nadie jamás. Yo. Nadie. Prefiero 100 no, veces no, no. la Navidad antes que Halloween. Mal, no, no, no. Oye, ¿Por oye qué? yo nada quería mencionar una que, que vemos de Atrápame si Puedes. esta de Ah, esa Cam... es otra. Ay, Atrápame si Puedes también vemos todo un desarrollo ¿no? de la vida o sea, de alguien en todo el tipo en Navidad. de esa, Exactamente esa el culmina, culmina en Navidad, pero no es navideña, ¿sí? Sí, ahí yo tampoco la considero navideña. Tiene motivos navideños. Bueno, sí, o sea, cada año de... habla con, ah, con, con La relación con, con Navidad. Navidad porque tiene elementos... Como sí. dice Mario, tiene motivos, pero no es navideña, ¿no? Ahora, eh, a ver, a paréntesis, respondiendo a lo que dijo Raúl hace rato. No es que prefieras festejar Navidad en lugar de Halloween, pero... Navidad es todo un mes, Halloween solo es un día. Mil veces no, Navidad. No, también. Sí, si te pones también bien las pilas, también lo haces un mes. Pero a ver, o sea, olvídate de... O sea, bueno, ya este, este es otro debate. Sí, pero, ya es otro debate. Pero, si imagina, imagínate que toda tu vida has vivido el mismo día de Halloween todos los días, toda tu vida... Pues obviamente encuentras algo nuevo y te da curiosidad no, vete, y, y. Que Jack se vaya de Spring Break, eso está mejor. En lugar de a <risa> <la> Navidad. <risa> no es cierto Vámonos con noticias mejor bien. ya. No, no, no, espera, espera, les tengo una, tengo una final. ¿Qué es que ya me voy, Bueno, ahorita lo hago para seguir el canal. Sigue la tradición, sigue la tradición, <risa> exacto. Este es ya 3. fue demasiado, Raúl. Perdón, te tuve que interrumpir. Ah, no, no, sí, ya. Iron Man 3 lío, ¿es navideña o no? No, ¿por Ay, qué? ¿Dónde va a ser navideña? ¿Por qué la gente la considera navideña? ¿Quién? ¿Nadie porque es no navideña? sucedió? Porque conoció al villano en una fiesta de, de fin de Ay. año. Este Tony Stark. Imagínate. Y yo no, ¿eh? <risa> <Let's see. risa> tú, tú que consideras a ver, Iron Man otra. 3 navideña, eres ese idiota de Twitter. <risa> ah, Bueno. Oigan, tenemos, no tenemos noticias problema. esta semana que son, que según Raúl serían navideñas, pero no son. No, <risa> eh, por no. Ya vimos el primer avance de Spider-Man Across the Spider-Verse, parte 1. Me llama la atención. ¿Entonces va a haber dos partes? Sí, sí, sí. Probablemente. Tres, Alex. Nah, ¿tres? No, sí, okay. dos. No, no es cierto. No, no, confirmadas ah, no, dos. no, es que no sabía. No sabía. 20. No, no. Sí, no. Ellos no son como su contraparte de, de Sony que ya quieren poner otra trilogía, ¿no? Esta es que la que decían bueno. que iba a ser animada, ¿no? Sí, la, sí la continuación a, de a, la... a, a los que escuchan y dicen, oigan, ya llevan 20 semanas hablando de Spider-Man y de Marvel. Lo siento, se estrena en 15 de diciembre y Spider-Man. Entonces, y entonces luego tendremos que pasar 20 semanas hablando de lo que fue. Exacto. Exacto. <risa> Pero sí, estrenen... es, es esta película encargada de Sony Pictures, eh, Animation, obviamente, que la uno ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Sí, muy, buena. Eh, por este estilo muy muy de viñeta, ¿no? De los cómics. Entonces ya se confirmó y nos dieron el primer adelanto del, de, la, de la secuela, porque no le voy a llamar parte 2 porque es parte 1 de la secuela, pero se ve buena, ¿eh? Sí, sí. Eh, va, se supone, o, o ya lo, tal cual lo dijeron, va a traer de vuelta tanto al Spider-Man de las caricaturas de los 90, con el que muchos de nosotros crecimos, y el Spider-Man de la serie animada que está ahorita. En, en producción, yo admitir que yo no vi la primera de Spider-Man. sí he te tenido muchas ganas, pero siempre como que. Ah, ¿no las visto, cosa? Alex? ¿No las has visto. No, no, siempre ¿sí, como que encuentro invito, otra cosa eh? y no la veo. Sí. Sí, sí, sí, sí me han dicho que es muy buena, pero sí. obviamente me emociona mucho esa parte de que aparezca el Spider-Man de, de la serie de los 90 Eso sí suena muy bien. Ajá, sí. eso está eh, interesante. Y además, bueno, parte de lo que ganó, la razón por la cual ganó su Oscar es porque realmente respeta estos spider que aparecen en esto, bueno, ponemos en la primera, respeta esa esencia, pues, que uno está hecho tipo anime, otro está el, el Spider-Pork, está hecho tal cual, así como lo ves en las viñetas. E igual el Spider-Man Noir también está hecho en blanco Sobre y negro. Sobre todo innovó, innovó bastante en el estilo de animación, Sí. Eh, en esta en esta época en donde inclusive lo mencionó Mario en un programa, no que ya todos le quieren copiar a Pixar y todos quieren hacer este estilo de animación súper realista y súper eh, no redondito, sé, como, ¿no? Ajá, redondito sí. y los mismos ojos y todo igual. Eh, mm. Sony Picture Animation innovó mucho con este estilo de animación muy de viñeta, ¿no? Parece que a mí me daba la impresión cuando vi la película de que tenía un cómic enfrente con esos lentes viejitos noventeros de 3D y entonces el cómic estaba como con como saltando la verdad bastante buena animación como muy estéticamente padre no te llama la claro. atención a la vista y también Alex eh, vas viendo los eh... Onomatopeyas, pues eh, ahí mismo, o sea, te lo enseña como si fueras mm. leyendo un cómic, pero se ven muy bien, o sea, el bang, el boom, todo eso, te lo pone muy padre, incluso hay una escena donde te lo pone muy antes orgánico, de que algo. muy orgánico, Así es, muy orgánico, entonces eso gusta en muchísimo Batman. a los fans, mejor, sí, exacto, bueno, pero aquí yeah. está hecho a los cómics, sí, es que animadamente tienes más recursos, sí, es muy buena, claro. y qué padre que vienen al más. A ver, di tu noticia del de Justice League, Raúl. Bueno, para es, es feliz. Un millón, 1.5 millones de suscripciones generó el Snyder Code, de acuerdo a esta empresa elegida por HBO para llevar a cabo sus números y sus cuentas y saber dónde están planeados. No hubo otra serie en, en, en una apertura o en un estreno de una plataforma streaming que insera eso. Y ustedes siguen diciendo que no fue un peliculón. Va para ser una ver, película a ver, de pero, la. Oye, espérame, espérame, espérame, pues sí, un millón y medio de personas este se suscribió para verla, pero de eso de un millón y medio ¿cuántos se decepcionaron? ¿Un millón y medio? No, no, no para <risa> nada, porque las conversaciones siguieron No, no ¿Un puedes mantener no, la popularidad Lee la, lee no, la nota no, completa, Raúl Aquí dice, un millón y medio de personas se suscribieron para ver la Liga de la Justicia, el Snyder Cut y un millón y medio fueron decepcionados después de ver la Ay, película. Sí, seguramente. Así dice, dice así la nota. 2.2 no, millones de reproducciones en 7 no, días. No, yo, yo sé que mucha gente la vio, mucha gente habló de ella, mucha gente le gustó, que yo siento que, pues, es gente que no la vio bien, porque... Entonces, es que la opinión que tienes es solo tuya? Sí, o sea, me, me, duele, me duele decir que, me, que soy de la minoría a la que no le gustó esta película, sin embargo, creo que, o, o más bien, no entiendo por qué a la gente le gustó tanto siendo la misma película que vimos en 2017, no, con único dos horas extra mismo. de duración. ¿Eres misma el único trama, al mismo misma resolución al mismo tonta, plan. misma chafés, pero alargada no. cuatro horas. O sea, no, jamás. Yo no le diría chafés como tal, pero sí es una película calca prácticamente, que nada más llenó esos espacios que la gente se quedó con toda la duda, ¿no? Así que le brincó mucho, ¿no? Con, el, con la versión de George Whedon, ¿no? Este... Eh, y bueno, el, el principio del Snyder Cut, no puedo negar que si sí me gustó, o sea, la verdad este cómo plantean la muerte de Superman este, sí pero lo plantean, es que eso pasa en Batman contra Superman, la muerte pasa sí. en otra película pero también cómo lo plantan, no lo ves igual Alex no ves bueno, ok, o sea ¿cómo, cómo ven como el aftermath de la muerte sí. ok, los primeros cinco segundos de la película están bien pero A cinco segundos <ríe> o sea, ya, no, no, no, ya, eso ya es su ego Ahí están los. Lo que lo que sí me gustaría resaltar son dos cosas. Una que Raúl no nos ha pagado las pizzas y se ah, ha hecho ¿por qué bien güey no con esa apuesta. No no no. ¿Y ¿Y para cuidarnos del Covid. Y dos <risa> y dos que efectivamente, o sea, esto ahorita que dijiste que eres de la minoría que no le gustó. Eh, no lo sé yo, yo, yo cuando se estrenó que efectivamente mucha gente habló de ella vi más comentarios negativos que positivos ¿No en dónde? su momento entonces no está sé si larga, fuiste la ya. minoría eh. yo creo que la Raúl bueno también muy la única página que lees es club de fans de Zack no, no, no, Snyder pues, no. ahí no vas a ver o sea, en todos lados la <risa> en todos lados en todos lados no aquí sí de yo, o sea, yo, creo sea, que, bueno, yo yo vi muchos comentarios positivos hacia ciertos detalles es decir, es la misma película, igual de aburrida, igual de tonta, o lo que tú, lo que tú dijiste ahorita. Sí, súper Pero positivo, sí vi comentarios sí. que decían, pero eh, esta escena está padre. O, pero este detalle de, que no sé, le dieron más personalidad a Cyborg, está padre. Pero sigue siendo la misma mala película. O sea, al final de cuentas yo no vi comentarios tan positivos hacia lo general de la película. No, pues por eso Ahora, esa, mucha gente en ese estudio que, que salió de esta empresa de marketing que reveló el éxito de esta película, también habla de que mucha gente, o sea, fue su tema de conversación, pero en este programa claro, ha pues, sido tema de conversación en muchos programas y los comentarios han sido altamente negativos, así que pues, no, es este tema este de también, conversación, pero ¿en qué sentido? Claro aquí, estamos, claro, aquí estamos hablando de popularidad, pero también no va a decir de que no, no la vean al final de todo. De todo eso, porque es la razón por la cual HBO crea esta clase de, de campañas. Tengo porque una propuesta, tengo una bien, propuesta. Y, yo tengo la teoría, yo tengo la teoría de que Titanic la pasaban el 25 de diciembre, porque es el único es, día en el año que tienes 24 horas, para, horas para no hacer para nada, tirarte en la cama a comer pura de manzana y ver lo que sea que te pongan en la tele. Entonces que pongan el Snyder Cut el 25 de diciembre y en ya? dónde entonces ¿En el 5 en el 5 no, que, que se es... vuelva navideña porque es el único día ¿Sí? que tienes cuatro horas que, que se vuelva hora. navideña para que Raúl ya ahora sí ya le deje de gustar oh no ahora sí ya <risa> <risa> madre ya no vuelvo a ver ni madre. no no no eh, el caso también bueno Alex Baldwin habíamos hablado hace poquito que, que pues desgraciadamente mató a, a, a la directora de fotografía no con la que estaba haciendo esta película Rust la cual ya es considerada incluso como una película, pues de estas, eh, que le sobre, el sobrenombre de Maldito, ¿no? Que tiene más cuestiones ahí. Eh, eh, está plagada, pues, de misterios. ¿no? Ni se va a terminar la película. O sea, no, eh, no, no, va no a seguramente existiría. no. no ¿Cómo no? Incluso, algún día ale... va, se va a acabar. Claro que se va a acabar no, algún día. Algún sí no día. Creo, Va a haber un estudio, va a haber alguien, va a haber un director decir, que va a decir... Te voy a decir por qué, Leo. La voy a acabar y la vamos a sacar y la van a no. sacar como la película maldita en donde... Bueno, puede ser, puede ser. Alec Baldwin, ser? Alec Baldwin. Sí, claro, okay. no. no, yo te voy a decir por qué no, porque Alec Baldwin, a menos de que la hagan sin él, pero Alec Baldwin ya tiene dos demandas más en su contra. Una porque dicen que él fue el responsable tal cual y que incluso fue el que les dijo, el que dio la orden de que, de que tuvieran es una eh, municiones reales que también se me hace muy extraño conociendo pues a él y a la trayectoria de su familia en, en la producción y todo esto y la segunda que tiene algo que ver por ahí en cuanto a que Alex Baldwin pues maltrataba a, a sobre todo obviamente a su, al personal femenino ¿no? que trabajaba en esta película de Ross una de ellas estaba la directora de, de fotografía Uy, pero eso a matar sí. a alguien es una tontería y al final de cuentas número. eso es algo que, que no está ni confirmado ni somos ni no. sabemos si es verdad o no, sí, no pero no yo no dudo que en 2020 6. Ay, sí. se vuelva tendencia en pero en qué fecha en qué en, en qué en que año que va a fecha Navidad? para estar al pendiente va a ser navideña no va a ser Halloween no <risa> va, ser... ah, vale, vale. va a ser Halloween sea, ahí va, el... va, va. Neo Twitter se va a volver tendencia a el en el Code. a ver el liver en el Balwin Cod. Dilo. ya, ya en este caso pues igual o sea yo también digo o sea no, no, no podemos saber este, qué, qué ocurrió en realidad no podemos sacar conclusiones pero lo que sí me llama mucho la atención es que el mismo Baldwin es productor de la película, entonces... Sí, así es, ¿por qué harías sí, tú todo me, eso, no? Sí, ¿qué habrá pasado así como exactamente? Y que... una de... la demanda es de la familia de la directora de, de, de fotografía, pero es, una o sea, es ahí, mismo. No, ahí sí no te creo, porque hasta se abrazaron, qué? ¿no? Según yo, los, los de la familia no sí, lo culpan a él. Y pero ya mientras van las investigaciones... Está saliendo ya más cosas a la luz. Acuérdate que una es que, frase no dice mira, nada. Lo que dice, lo que dice Mario de por qué haría esto si es productor, bueno, o sea, sí, sí, especulando, porque, claro, esto no sabemos ni qué pasó. Pero especulando lo que dice Raúl, pues si él era productor y, y, y él quería hacer una película extremadamente realista, no me suena descabellado, sí, estúpido. Tipo es Tarantino, muy pendeja pero que era tipo no me suena descabellado que el productor de la película que estaba actuando en su misma película haya dicho... Eh, ...se haya obsesionado con ver que se vea lo más realista posible y haya ordenado que tuviera munición real. No se, me, no se me haría la primera vez, ¿sabes? Sí se me hace estúpido, pero no se me haría la primera vez. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, pero por otro lado, sí se me haría o sea demasiado estúpido, o sea, ya a un nivel no real... Que, que sabiendo, o sea, si él hubiera ordenado eso, sabiendo, hubiera tenido la pistola en la mano y le hubiera disparado. Bueno, es que él dice que él no disparó, o ah, sea, él que dice él... que, o sea, que él jamás jaló el gatillo, que pudo haber fallado la pistola, que se desamartilló o algo. Imagínense, bueno, pero o sea, entonces, bueno, bueno, no sé, en fin, no vamos a saber, pero... Ese me hace pero ojalá sí, de que, ¿no? de que haya tenga demandas en su contra por... Sí, sí. por algo que Tanto claramente maltrato, fue, un, fue fue ajá. en parte un accidente y no sabemos si fue un accidente provocado por algo más pero... Exacto. bueno esta palabra al final de va, cuentas pero... al final de cuentas desde el momento en que hay un arma cargada en un set hay negligencia de alguien entonces por eso digo o sea, es la parte primera parte demanda un accidente... es negligencia ajá. sí la primera demanda es negligencia y la segunda es por acoso esas son las dos que okay. tiene y la de acoso es por pero parte también de la sa también sabemos que hay mucha gente que ve un momento como eh, en el que alguien está mal parado y aprovecha ese momento para lanzar sus sí, acusaciones también, claro. y, y cosas que no pero, habían querido reportar en otro momento. Pero, una cosa, es verdad, si tú eres productor, tú tienes que encargarte de todo, Alex, es verdad. Sí, y también, o sea, muerto, en esa parte sí te lo productor? doy, o sea, él, eres responsable. Claro, exactamente, o sea, la, por lo menos la de negligencia, claro que está correcta. Pero, ¿no? claro, pero, pero a ver, o sea, me, esto, soy Al Baldwin, me acaba de, super, de suceder esto, y entonces este es el momento en el que voy a a demandarlo por acoso y por cosas que no habían salido antes. Yo yo sí veo eso como un poco de oportunismo, ¿no? Pues tal vez empezó a salir a la luz y lo del abrazo igual Alex, o sea, tú puedes abrazar a tu peor enemigo y no te dice nada, ¿eh? Incluso qué tal que fue a hablar con la familia para decirles no digan nada. ¿Qué tal que fue eso? O sea, nosotros tampoco sabemos qué pasó ahí. Bueno, sí, está, está bien, estoy de acuerdo. No. Sí, exacto. Y una que, y una última que no le va a gustar a Lío. Hotel Transylvania, la última, la cuarta película Transform Transformania se va a ir directo a Amazon Prime Leo. El, el 14 de enero se estrena directo a Amazon Prime, ya no la veremos en el cine, a mí me gusta mucho la saga de... A la mí verdad. también a mí también, digo, la verdad es que no es como que diga, ay no la voy a ver en el cine ya no la quiero ver, ¿no? al contrario, ahorita que vi 14 de enero oh, que llegue ya, quiero Pero ver la última, ¿no? <risa> ya eh, quiero verla. ver la, la, la... las cosas uno de pero los sí, qué lástima, qué lástima ¿no? que no se va a ver en el cine. Eso sí. Claro. Pues siempre es mejor, ¿no? Verla en el cine. Sí, pero sí. bueno, pues ya, ya quiero verla. Si va a llegar a Prime Video, pues tendré que conservar mi Prime hasta enero. <risa> ya le ibas a quitar. <risa> ya bueno. lo iba a quitar. <risa> es que casi <risa> no lo uso. Una ah, razón más, ahora sí. <risa> Bueno, bueno. Mínimo para el Black Friday. Recomendaciones. Oye, antes de que den sus recomendaciones, yo me he dado cuenta de que siempre recomendamos, o casi siempre recomendamos, alguna que otra serie, y ya casi no hacemos programas de series, deberíamos de hacer más programas de series, ¿no? Hace mucho que no hacemos programas de series. Sí, y tienes, tienes, tienes un buen punto, deberíamos... Okay. Es más, que, que la gente que nos está escuchando nos diga que de qué quisieran que habláramos en torno a televisión. Bueno, de hecho yo la idea la saqué de, de un amigo que estábamos platicando de La Casa de Papel el fin de semana, de que se estrenó la última parte, y justamente me dijo, oye, y esa no la han recomendado, ¿verdad? Y casi no han hablado de ella, no... No han hablado de series virales. No ¿Y le dijiste mejor. nadie ve la casa? De... ¿Le dijiste eso? No, le dije está bien chingona, <risa> se acabó bien chida. Güey. Ah. Porque a mí me gustó mucho. <risa> pues sí, más bien, pues más no, bien, más no. bien, este, coméntenos en nuestras redes sociales qué, qué temas relacionados también con televisión, qué series les gustan para que hablemos de ellas, ¿no? Sí, sí de deberíamos hablar un poquito más de series. Y, y también váyanse, váyanse un poco a la, al, al pasado y escuchen nuestro episodio navideño del año pasado eh, en el que hablábamos sí, justo de, bueno. de, de Raúl contra la Navidad, para que entiendan un poco también eh, por qué Raúl es tan green. <risa> no, bueno. no, bueno. Pero bueno, recomiéndanos algo, Mario. Digo, pues sí. aprovechando que lo mencionamos hace rato... Y me parece que si sí está en HBO Max, es la de Ojos Bien Cerrados, esta de Kubrick, este, que no la haya podido ver aún, este, pues vale la pena. O sea, si les gusta Kubrick, si les da curiosidad, no conocen mucho de sus películas todavía, pues búsquenla, su, su última película es sobre, sobre una pareja de casados que entran en un, in, un dilema existencial, ¿no? Por, por este por una crisis, este, se les viene a ambos, ¿no? Por esta idea de la. ¿La cienciología? De, de la posibilidad de, de infidelidad. Ah, de ¿no? de infidelidad entre los dos. Exacto. Es la historia es... real de cómo Tom Cruise entró a la cienciología, ¿no? No, de cómo se divorció de Nicole Kidman. <risa> ¿Cómo se divorció de Nicole y, Kidman también? Y, y... Tiene, tiene, tiene muchos títulos este, eróticos. Este... Vale mucho la pena que la ven. Veanla una con película, toda la familia. Película oscura, pero muy, muy, muy buena la vida. Seguimos, es que, seguimos tomando claro. shots cada vez que Mario habla de Stanley Kubrick. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Oigan, que, que por cierto es verdad, ¿no? Bueno, nuevamente lo, todo lo familiar es, eh, perdón, todo lo navideño es, pues, es familiar, pero esta de viejos bien cerrados es este navideña para adultos. ¿No? Sí. Pero, así como Bad Santa, ¿no? No sé si se acuerdan de esa película. O sí. El, esa también, ¿no? No, no, ¿no? Para nada, es para niños porque el Santa va. Sí, Es una, aatteiro, una comedia, sí. es navideña. Exacto, eso, una, comedia, una dark no, comedy. No Exactamente. Dale. Y creo que está en Netflix, Mario, la de Ojos Bien Cerrados. Ah, no, está en HBO no, Max. No, ah, HBO está en HBO Power Max. El agricore, Exacto, no todo, pero sí, esa sí está. Uh, ¿sí, uh? Exacto. Muy uh. bien. ¿Tú, Alex, tienes? Gracias. Recomienda eh, primero la tuya. Ah, vale, vale. Yo tengo una miniserie de HBO en HBO Max. ...está buenísima, yo no, no podía creerlo por lo... ...pero tiene, bueno, como, como tiene 8.5 la tenía que ver... ...son solo 8 capítulos... ...se llama The Night Of en donde participan, bueno, este, este actor, Riz Ahmed, el cual lo conocemos, por ejemplo, de Sound of Metal, hay, y tiene muchas otras eh, producciones, es un súper es un, eh, actor, y también participan John Turturro, quien yo lo conozco más desgraciadamente pues, por las de Transformers, pero también tiene una carrera muy grande en eh, italiano, sí, porque no, ahí lo hace muy mal, eh, Bill Camp, y Jenny Berlin, que vimos, eh, también también en, en, en otras producciones de HBO Max, eh, esta serie de Night Off trata de un, un chico hindú, el cual toma prestado, bueno no prestado, más bien toma sin avisarle el, el taxi de, de su padre para irse a una fiesta ahí al centro de Manhattan, pero en el camino se encuentra con una chica con la cual pasa la noche y a la noche siguiente la chica amanece muerta. Eh, pero asesinada más bien así brutalmente entonces pues todas las pruebas indican que él fue el responsable pero nosotros viendo lo que pasó pues de alguna forma creemos o queremos pensar que él no fue el responsable entonces la trama gira a que incluso por cuestiones raciales no que tiene que ver con toda la comunidad árabe o del medio oriente que vive ahí en en, en nueva york pues su familia empieza a tener también problemas no con ese tipo de cosas eh, es un poquito reciente lo del ...lo de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, este inmiscuido... ...vemos viendo eh, cómo le hacen... Eh, ...John Torturo, quien es su abogado... ...qué es lo que tiene que hacer para demostrar que es inocente... ...pero al mismo tiempo, vemos él cómo empieza... ...pues de alguna forma a pasarla muy mal en prisión, ¿no? Eh, es una serie muy recomendable... ...son solamente ocho capítulos de este... ...tipo de misterios, crímenes... Eh, ...incluso con política, que me gustan muchísimo... ...y ahí está, The Night Of en HBO Max. Ahorita que lo mencionas... ...ese actor, John Torturo... En, en la 1 de Transformers no lo hace tan mal porque ah, todavía no, es como serio no ya ya en la 2 ¿sí? en adelante como que lo ridiculizan y lo hacen un payaso, ah, que lo vemos en calzones y, sí sí y no. sí, sí, pero en la 1 que todavía es como un militar o algo así, creo que no lo hace tan mal, sí o sea, es un que... típico sí. militar eh, y aquí es un abogado que tiene tiene gran tiene un problema de acné en sus pies o sea todo gira en torno a sus pies <risa> Okay. Sí, está muy así, está muy Suena raro, muy pero la verdad, está muy bien hecho los personajes Sí, yo también creí que era muy random, pero no, te explican muy bien la razón De también sus problemas, okay. ¿no? De qué lo va haciendo ah, sí, sí, sí. Hablando un poco de, de irse a capítulos del pasado, hace no tanto tiempo hicimos un programa de películas de deportes Y hablábamos sí. de que normalmente son dramas que, que están muy bien hechos que, son, que, que terminan siendo muy buenas películas por alguna razón Y mm -hmm. se acaba de estrenar en el cine una que no es la excepción, por lo menos en mi opinión se llama eh, eh, King Richard, que es con Will Smith, y es sobre, uh, muero el papá, por verla. es sobre el papá de Venus y Serena Williams. La película está, bueno, a mí me encantó, se me hizo buenísima, como sí, bueno. normalmente pasa, me pasa con las películas de drama de, deportivo, entonces este la recomiendo muchísimo, sí está, sí está muy buena, definitivamente una de las que, de las que deberían ir a, a ver al cine, si es que están buscando algo que que ver, o si es que no consiguieron boletos para Spider-Man. Independientemente de si no les gusta el, el deporte, o no les llama la atención el tenis, o nunca les ha llamado... Sí, o sea, llamado, nunca sí, o visto. sea eso... O sea, la, la, el, drama, el drama deportivo, el, el, el, más bien el deporte es un conductor al drama, ¿no? Realmente la, la historia es buena. Exactamente. Sí, sí 100% dice, recomendable. Nos decía el garaje, bueno, el garaje Montería, que a que él solo le gustó la primera y la segunda temporada de La Casa de Papel, ¿Tú como a la mayoría, la primera... tiene razón, tiene razón. Ah, bueno. Y tiene una razón de ser, que la, originalmente la, la serie estaba pensada solo para dos temporadas, y luego la compró Netflix y dijo, oh, aquí hay dinero. Como suele como suele ocurrir. Pues pueden escuchar, acuérdense que pueden escuchar eh, tanto los capítulos recientes como, eh, como los anteriores, como todos los que vengan en cualquiera de las plataformas de, de podcast, ahí está Lens Blur eh, escúchenlo, coméntenos de qué quieren, de qué más temas quieren que, que hablemos, ya eh, la próxima semana sí se escena Spider-Man, entonces ya vamos a estar haciendo como un un recuento final de los rumores, y luego Falta, obviamente... Faltan la... ocho días nada más, para nueve días para ver Spider-Man. Así es, sí, y no luego pues, finalmente estaremos hablando ya de la, de la película. No, el más está. emocionado es Mario, ¿eh? Está emocionado. Sí, no, Mario está que no se aguanta las ganas. <risa> o sea, lleva, pues, llevamos seis meses hablando de esa película, gracias a que Mario siempre la saca Exacto, la Imagínense, entonces, nosotros y... queremos hablar de otras cosas y no nos dejan. Sí, sí. Exacto. Ya, Mario entonces, ya, bueno, y dice, no, Escuchen, escuchen no. en donde ustedes quieran, pero escúchenlo y pues nos escuchamos. Y compártanlo también, compartanlo. compártanlo, sí, compártanlo, compártanlo también con, con, con todos sus amigos. Vale. Les... Bye, bye. bye.